Entonces lloré por él, y lloré por mí, y recé de todo corazón para no encontrarme con él, nunca más en mis días. Debemos alejar de nuestra vida a esas personas que solo nos generan dolor. Debemos alejarlas, y nunca dejarles entrar jamás. Hola amigos sean bienvenidos a bilifers les saluda ricardo niño y me complace tenerles nuevamente por acá lo que sí te pido es que por favor te quedes hasta el final de este video, porque estoy seguro que no te vas a arrepentir esto apenas comienza es difícil decirle adiós a una persona que queremos tanto o tal vez en realidad esa persona solo es alguien a quien estamos acostumbrados y lo digo así porque si derramamos lágrimas de tristeza por ese alguien lamento decir que eso no es amor o no era amor y tal vez el que se aleje sea lo mejor para ambos especialmente para ti en la vida solemos encontrarnos a personas maravillosas personas que la verdad provoca regalarles el cielo y las estrellas personas que valen la pena tener en tu vida pero también encontramos a otras que no son tan agradables personas egoístas personas que si bien nos llevan a las nubes por unos minutos el resto del día estamos en el fondo del pozo esperando por alguien que nos salve. A veces nos enfrascamos tanto en una persona que incluso llegamos a perdonarles todo. Llegamos a un punto en el que nuestra atención es solo para él, solo para ella, hasta el punto que nos olvidamos de nosotros. Llegamos a pensar que lo único, verdaderamente importante en la vida, es hacerle feliz. Pero, ¿y tú qué? ¿Y nosotros qué? Es lamentable, pero hay personas que simplemente no merecen estar en nuestra vida, por muy maravillosas que se vean por fuera. Estas, en realidad, pueden ser las peores, una vez que las conocemos bien. Es más, no merecen ni atravesar nuestro camino. Porque simplemente no lo valen. Y así le ocurrió a ella. Ella estaba enamorada. Lo dio todo por él. Hizo todo lo que una persona enamorada haría. Entregar su corazón. Y más. Y todo... ¿Para qué? Para que un patán le destrizara el corazón y le hiciera dudar incluso de ella misma. Ella hacía de todo para verlo. Y cuando le pedía que la visitara, él solo buscaba excusas. Pero eso ella no lo notaba. Porque estaba enamorada. Aparentemente era feliz. Y digo aparente porque, aunque no existía en ella ningún mal pensamiento sobre su pareja, ella sabía que algo le faltaba. Pero la verdad, no sabía qué. O tal vez sí. Pero no quería aceptarlo. Ella sacrificó todo por él. Y él, bueno, él solo era feliz a su manera. No se preocupaba por hacerle feliz a ella A ella que tanto lo merecía Pero no está mal De hecho Nada de esto Lo está en realidad Porque con el tiempo entendió que Lo que le faltaba a su vida Era amor Y que esa persona que se encontraba A su lado No se lo iba a dar Y lloró Lloró mucho cuando lo entendió. Ella hacía todo y él nada. Él solo se dedicaba a humillarla. Pero ella continuaba ahí. Intentándolo. Y lo hizo una y otra vez. Porque en el fondo tenía la esperanza. De que él cambiaría. Pero no fue así. Llegó el momento de partir. Y fue muy duro. Especialmente para ella. Porque él era de esas personas que no sabe querer, pero tampoco sabe cuidar y fue ahí cuando ella decidió no volver jamás y suplicó para no encontrarse a nadie igual en el camino así como ella tú tal vez estés atravesando una situación similar y solo te pido que abras los ojos aquella persona que te humilla que te resta felicidad y solo le suma tormentas a tu vida. Simplemente no merece tu atención. No merece ni el mínimo gesto de amor de tu parte. La verdad. Ojalá hubiese recibido alguno de estos consejos cuando la necesité. Es difícil tomar una decisión así. Especialmente cuando nos sentimos solos. Cuando sentimos que la única persona en la que podemos confiar es en esa que nos ha hecho tanto daño ese es un grave error el más grande que podemos cometer cuando de pareja se trata solemos dejarle nuestra felicidad a, a alguien más solemos darle en bandeja de plata nuestros sentimientos a alguien que solo nos trata bien y no digo que debemos cerrarnos al amor porque la verdad es un sentimiento muy hermoso. Solo digo que es mejor prepararnos un poco más y no darlo todo de una vez. No sé. Así lo pienso yo. A veces dejamos que esa persona tome las riendas de nuestra vida y lo hacemos porque tal vez nos sentimos solos y tenemos miedo de continuar así. Entiende. No estás solo. Y si tal vez me estoy equivocando en esto y me aseguras que sí lo estás, entonces te digo que esa no es razón para dejar que te humillen. Esa no es razón para permitir que hagan lo que les dé la gana con tus sentimientos. No te lo mereces. Ante la presencia de personas así, aunque estés surgido por sentirte querido, no decaigas, no des tu brazo a torcer, no te demuestres vulnerable porque si lo haces se aprovecharán y créeme que sufrirás y lo harás aún más cuando no estabas acompañado. El ser humano tiene la mala costumbre de desear sentirse querido, tiene la mala costumbre de aceptar que las cosas pasen y esperar a ver si algunas de ellas se solucionan solas. Tenemos la mala costumbre de permitir que el amor nos ciegue, pero ¿qué podemos hacer? Si cuando alguien llega a nuestra vida y nos hace olvidar de todos los problemas, lo único que queremos es verlo una y otra vez. ¿O no? Pero no podemos dejar que eso nos domine. Porque a veces estamos tan ilusionados con alguien que omitimos todo lo que hace y comenzamos a creer que todo lo que ocurre en la relación es culpa nuestra. Llega un punto en el que ya no podemos más. Por eso te digo... Si crees que algo no anda bien, analiza un poco la situación, observa quién se está esforzando para que la relación fluya y si notas que solo tú estás dando todo, conversen e intenten solucionar juntos el problema. Pero si esa persona no comprende o prefiere no entender y continuar así, entonces aléjate, hazlo antes de que sea tarde, hazlo y ruega no volver a encontrarte a alguien así jamás. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te pediría que por favor, me dejes en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que llegaste hasta el final, que este video te ha gustado y que eres fiel a nuestro canal. Adicionalmente a ello, te pido que por favor me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y así te avisará cada que suba algún video. Yo... Por ahora me despido, pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. Muy bien sabes que soy Ricardo Niño y que me complace tenerte una vez más acá en nuestro canal. Me motiva a seguir diario adelante. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.